Hola, bienvenidos a mi canal, soy Arbe y traemos otra velita nueva Esta vez vamos a reciclar este tarro de mermelada Y vamos a hacer una vela de mermelada de naranja A ver cómo nos sale Para ello vamos a emplear parafina en gel Ya veis, transparente, sin color Vamos a ver, herramientas: cuchillo, cúter, unas tenazas, eh, dos moldes para separar un poco de cera, estos soportes para mecha, para sujetar el pabilo, mecha especial para, para gel, y por un lado aroma, aroma de naranja y tinte de naranja pues vamos al lío para empezar vamos a, a encender nuestro hornillo al mínimo como siempre ahí con agua el recipiente y encima un, un cazo Echamos trozos de, de esta parafina Más o menos la cantidad que nos va a entrar en el bote, eh si echáis un poquito de más, no pasa nada. Lo importante es no quedarse cortos a la hora de, de echar la gelatina en, en el bote. Además, parte de esta, de esta gelatina la voy a dejar sin, sin teñir. Pues ahora esperamos a que esto se funda. Mientras podemos ir poniéndole la mecha a nuestro bote. Cogemos un, un, un sujeta mechas. Pasamos la mecha. Y con un alicate presionamos un poquito. ¿Veis? Así nos queda. Bien. Medimos más o menos. Y por aquí cortaremos. Ahora, esto no os lo había enseñado hasta ahora. Es para sujetar en la parte baja del, del bote, por dentro, nuestra, nuestro soporte de mecha. Bien, lo hemos puesto ahí. Esto va a impedir que nuestra mecha se mueva y quede centrada muy importante que quede centrada nos ayudamos pues con un palo y ahora le ponemos su sujeta mechas arriba Está listo ya nuestro tarrito para echarle el gel. Lo dejamos separado a un lado. Para que se derrita más o se funda más rápidamente, lo que podemos hacer es trocearlo en piezas más pequeñas. Ahora que ya está lista, ya está listo el gel, podéis observar, totalmente líquido, vamos a reservar un poquito en estos dos moldes. Ahora, este poquito de, de gel que nos queda, vamos a añadirle el aroma. Recordar: aroma de naranja. sí, pues hemos gastado pues un poquito, eh, he abierto antes este bote y ya no sé si se puede observar, he gastado como esto, ahora para utilizar la, la anilina líquida, vamos a utilizar muy poquita con un palito veis no sé si se puede apreciar ahí hemos cogido muy poquita cantidad Y ahora removemos nuestro gel. Guardamos. Vamos a esperar un poquito, vamos a bajarle el fuego, al mínimo mínimo, para que siga manteniéndose el calor... Pero no se nos enfríe del todo. Y mientras sí vamos a esperar que esto se enfríe. Porque vamos a trocearlo. Veis que aún está un poquito mordiente. Enseguida enfría. Ahora que sí ya se ha, ya se ha enfriado bastante. Es más, vamos a retirar una del molde, para que veáis. Pues vamos a cortarla. La he quitado, pero es más fácil volver a ponerla y cortar con el cúter. Vamos a hacer unos cuadraditos. Más o menos, ¿eh? Y diréis, pues podíamos cortar ya de la que está sin preparar. También es cierto. Pero vamos a intentar que queden unos, unos cuadraditos dentro de la mermelada. Mirad, lo ponemos todos juntos. Separamos la mecha. Y cortamos. Y lo mismo con los siguientes. Esto, estos cuadrados así, es lo que van a dar textura a nuestra mermelada. Como se ha espesado un poquito la, la parafina de gel, le damos otro golpe de calor. Nada, eh, un par de minutitos, a que se ponga un poco más líquida. Veis que ahora está en modo caramelo. Ya vuelve a estar líquido. Apagamos y a verter inmediatamente. Ahora colocamos bien la mecha, bien centrada y a esperar que enfríe. Y aquí el resultado final. Muchas gracias por haberme visto y espero que os suscribáis para recibir más vídeos míos. Muchas gracias por verme.